Pero, yo siempre rompo la costumbre, recién le digo a Lucas, empiezo a grabar, activo los micrófonos y no hablemos, yo no puedo con mi genio. Y ahí estamos, buenos días, ¿cómo anda? ¿Usted hable, usted hable? Usted. Ah, ¿puedo hablar ya? Listo. Le, le, le hemos dado el, el don de la, de la palabra. Si ah, listo, la palabra, listo. Yo decía, o me dijo, no, no hablemos. Bueno... Sí, por media hora así, mirando... Así, y después mirando lo de pase dije, no, ¿por qué para arrancar? Dije, soy desprolijo, pero no me quiero zarpar tanto. Este, buenos días, eh, amigos y amigas de La Hora de Úrnican. Estamos acá de vuelta en otra sesión de terapia, de filosofía. Este, porque no sé si no se parece más a algo así como pensar, y cada uno pensándose a sí mismo también... Ahí lo tenemos a Lucas. Saluda a la gente, saluda a tu público en esta que es tu cámara. Mi ahí, cámara, ahí está. ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre depende del momento en que estén viendo, escuchando este programa, Filosofía en Construcción, que va por la entrega número... Y vamos en la 52. 52, bueno, 52. Y es la tercera temporada. Para jugar a la quiniela, ¿no? 52. Para jugar a la quiniela. Yo te aviso que va a salir el sábado a la a la noche, no sé a qué hora, pero este sábado que viene, que es 22. ¿No? Es 22, ¿Y es viernes, sí. ¿sí? ¿Sí? hoy es viernes. Sí, hoy ¿Estás seguro? Hoy es viernes, sí, 21. Bueno, día si 21, a ver. Sí, si, mañana es 22. Mañana qué es rápido día? que estoy para las matemáticas. Muy bien, ¿eh? Esas son las. Está... por eso estás tanto con la física cuántica y claro, de lo que vamos a publicar ahora, él estuvo chusmeando claro, le, le, le pertenece hacerlo él es uno de los editores este, que escribe en la hora de Hurlingham. exactamente en la página 4 está él este, ahí nomás cuando arrancamos y este así que estaba viéndolo y eh, vos escribiste eh, un tema especial, ¿cómo es que se llama el tema que vos escribiste para este número de octubre de la hora de Urlingan de papel? Sí, eh, escribí una nota que se llama, se titula, Filosofía de la Risa. ¿No? Y creo que de eso vamos a andar hablando hoy. Es, eh, yo tengo yo espero haber hecho bien los deberes en cuanto a las fotos e imágenes. Seguramente sí, siempre, eh, eh, siempre los, los haces bien. Ay, gracias profesor, no, gracias, nada, pero nada. Dice, el alumno el cahuete, ¿y qué más le puedo traer? <risa> bueno, eh, empecé a contarle a la gente por dónde vamos a ir transitando en el día de hoy. Bueno, como les decía, la nota de este mes de la columna de filosofía en, en la hora es titulada ¿no? la filosofía de la risa, porque justamente el tema eh, que hemos ocupado en eh, la mensualidad es la risa. Y pasó algo, o sea, a mí me pasó algo gracioso lo, lo que nos pasó ayer con la, la, la elección de, de la imagen de la nota. Sí, ah, claro, sí, yo miro la imagen de la nota que ustedes van a ver. Y claro, yo la miré prima facie y veo un árbol y veo un hombre escapando. Y veo un burro que se acercaba como a comer el árbol. Y entonces yo dije una barbaridad. Que dije, digo, ¿qué pasó? El, el burro suplantó a la, a la mujer en el hecho de comer el fruto prohibido. Y esto se mató de la risa. yo dije, bien... Bien como para armar quilombo. Claro, pero no. <risa> nada que ver. Nada, pero nada, nada que, ver. que ver. Nada más alejado de la realidad, pero me hizo, me hizo reír mucho. Porque claro. se había imaginado, ah, no, no había visto todavía de qué era la nota, y entonces vio la imagen y, y, y no sé si habrá, habrá supuesto que íbamos a, a hablar de... <risa> claro, Dios dijo, <risa> por ahí, ya empezaba a divagar, Dios dijo, voy a ser justo con la mujer. Porque este, la mujer es un ser muy inteligente. Y entonces no puede ser que la mujer salga del hombre. De, de, del hombre, la humanidad hoy en día, el único que podría salir es un burro. O, o, o al revés, nosotros bueno, salimos los bueno, burros. Pobre, burro, burro. pobre. No, pero pobre el burro es más inteligente que nosotros. Porque cuando vos vas por, caminando por la montaña, en esos lugares donde no hay senderos, vos mandas al burro adelante. ¿Por qué? Porque el burro, eh, vos lo que tratás es no pisar ninguna piedra que esté floja. Porque puede, te puede pasar algo, torcerte un tobillo, fracturarte o, o matarte. Entonces el burro no pisa dos veces la, la misma piedra, la celude. Entonces vos lo mandás delante el burrito... Y burrito te va marcando el camino. Mira, ahí... Así que no y, sé y, si ofender al burro y decir que nosotros descendemos del burro. Ya y, el, lo mama al mono. Y, y pobre, ¿no? Y ¿por qué se, se usa tanto la...? Bueno, ahora no se usa más en ese sentido. Pero, ¿no? ¿te acuerdas cuando te ponían las so, la orejas de burro en la escuela? No, yo no lo viví eso. Ah, porque tuviste... No, yo no lo viví ese ca castillo. No, no, no, no. Yo nací en el 58 y no nunca viví, eh, creo que lo máximo que me mandaron a mí en la escuela fue contra un rincón, la cara contra un rincón. Es decir, no sé qué había hecho, pero tampoco te gritaban ni, ni, ni, ni te amagaban a pegarte ni a levantarte la mano, ni te insultaban. Mira, En lo más mínimo, el secundario tampoco. Y eso que el secundario ya implicó la violencia política que había en Uruguay, pero tampoco tenías insultos. Y este pero en la primaria me acuerdo que estaría en el en el tercero o cuarto grado de, de primaria hice no sé qué y un día la maestra me hizo así me señaló me hizo parate un ratito ahí pensar lo que hice claro, bueno, mirando eso, mi, mirad... mirando contra nada contra el contra el ángulo de una mirando contra el contra la esquina así y que yo pensara lo que había hecho nada más y si no te decían, te vas caminando a dirección, andate a dirección un rato a hablar. <risa> claro, bueno, pero mira que pero nunca quizás, bueno no, no sé cómo sería la escuela. Era una en, escuela en, pública. Pero... Sí sí. Y... La, mira, ahí hasta en internet está la escuela experimental de Malvin. Porque eres, Me, era experimental, por es eso. tan experimental eh, y tan vieja uh -huh. la, la, cuando vos la ves que mi padre fue a esa escuela una escuela de avanzada porque fue mi padre cuando era niño. Mirá. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, que en 1930, 1931, no sé, él es del 27. Este, pero eh, es una escuela que es un, es un, es un este, una manzana con una forma de triángulo. Que cuando yo fui, que tenía 8 años, tenía, tenía, eh, ya tenía huerta para que trabajaran los alumnos él la en para escuela primaria tenía un laboratorio de biología impresionante con unos frascos donde habían cerebros y cosas por el estilo Mirá. en primaria lo mismo había un laboratorio de física escuela primaria pública de Montevideo sí. y este y después tenías un cine y teatro gigantesco escuela pública sí. que hace seis o siete años atrás eh, se lo recuperó dentro bueno. de lo que allá inventaron primero, lo del presupuesto participativo, sí. y los vecinos del barrio tenían varias consignas para elegir y un, y un, y un presupuesto, y eligieron este, recuperar totalmente el cine y teatro de, de barrio, que es un cine con todos los chiches, como el de Hurlingham metido sí, otro, sí, además, sí. dentro del edificio de una escuela claro, mirá vos, ese tamaño. Mirá vos de, ahí, de ahí vengo pero yo me salvé de, de todos esos castigos yo no los viví Bueno. No los viví. qué bueno, me, me alegra me alegra saberlo lo eh, viví acá en el colegio y digo su nombre, en el colegio de Maús en la época de la dictadura yo tuve que hacer quinto año porque no había reválida. yo había terminado mi secundario allá pero no existía eh, yo hacía preparatorio de carrera Acá no existía Entonces no había revalida, Menos en menor la época de los Milico, Revalidar títulos y demás Y me mandan Yo ya estaba estudiando preparatorio de abogacía Y mm. me dicen No, eso no existe Así que usted tiene que hacer Volver al secundario Yo me quería matar Me hicieron volver al secundario A quinto año del secundario este Y como venía en una situación irregular Porque veníamos expulsados del, del Uruguay y para cuidar nuestra vida no nos podíamos anotar en escuelas públicas porque sabíamos que había delación este, durante la dictadura así que nos anotaron en un colegio privado yo tuve la mala suerte de ir a Le Maus. entonces en el colegio ese los los, los eh, cómo se llama ascriptos no lo, los que vigilan a los pibes ¿no? los preceptores los preceptores sí. la palabra boludo era lo más habitual y yo lo miraba el tipo, le decía, yo le decía, bueno me puedes decir eso. Y me dice, eh, dice ah, ¿qué es ah, el uruguayito. Y yo le mostré una cosa que, tra que tenía, que era la libreta del estudiante secundario en Uruguay, donde la parte de atrás traía partes del código penal, donde establecía qué abusos no podías permitir. Entonces yo le dije, yo vengo de acá, le dije, vos, a mí no me podés insultar ni a mí ni a mis compañeros. Entraba la profesora de francés y decía qué olor a bolas que hay acá. Pero a ese nivel. Yo decía, ¿A qué nivel de mierda, no? Sí. Este... Y, y, y después, bueno, tengo apellido judío y no le dije que era ateo. Entonces, las misas, el cura me hacía parar en el, en el este... en el, ¿Cómo se llama? ¿En el pasillo? Sí. Los otros daban la misa y a mí me hacía estar parado, en el pasillo, solo, solo, directamente. Entonces, después, eh, nunca más quise volver, no les acepté ni las medallas de los 50 años. le dije, fui con ustedes porque eh, este, yo no, tendrí, no tenía que estar con ustedes de ninguna manera. Y mis amigos que eran de Hurlingham, también se quejaban de lo mismo, no les gustaba nada, los padres los habían encajado ahí. Pero no, no, no sé, ahora si sí esa institución se rescató, no tengo la menor intención de enterarme tampoco. Sí. Pero con sí. eso que hicieron solamente que vayas a una iglesia, que yo respeto, no tengo problema de estar, pero que te, hagan, que te vea todo el mundo que estás que vos sos otra cosa, sos una cosa parado, el padre Armando se llamaba, y te paraba en medio del pasillo y, este, y te decía, usted delante de todo el mundo, usted se queda parado ahí. Y claro, porque tenía apellido judío. lindo nene. Yo decía, ¿esto qué? Y yo, y mi viejo decía, ¿qué es el Reich esto? <risa> bueno. Increíble. Vos, bueno. Me, vos querés que yo hable, yo te empiezo a, a contar <risa> las la que pasaba acá en acá en, durante la dictadura. Y un día voy a contar lo que me pasó en un pasillo de la Universidad de Morón por la cual decidí no estudiar más Derecho. Pero eso se lo voy a contar en otra ocasión. En otro programa. Muy brava. Esa pero contala acá, en este programa. Acá eh, lo voy a contar. Pero muy brava. Bueno. Eh... Arranquemos con la risa. Arranquemos con la risa. Porque yo voy a risa. Porque... así, de vuelta y vuelta, es el yin y el yang. El yin y el yang, exactamente. Bueno, pero nos reímos igual Hay que reírse. Nos, porque nos reímos de de, de yo yo le... Al padre Armando, ja, ja, ja, ja, ja le digo. Sí. <risa> ¿Sabes qué me quedé pensando? ¿En qué te quedaste en pensando? Esto que me dijiste, que, viste que cuando te, te retan, ¿eh? cuando sí. me, me, se me cruzó esa imagen, ¿eh? te mandaron a Rincón, ¿no? Te decían, bueno, anda ahí y pensá en lo que hiciste. Ahora, viste que en general, esto yo lo, lo digo ahí en la nota, viste que en general cuando pensamos, valga la redundancia, en pensar, ¿no? Lo pensamos como algo serio, lo pensamos como algo grave, ¿no? Generalmente cuando te mandan a pensar es porque hay algún, algo mal, no, hay algún problema, no, eh, hay, hay un error. Nunca te mandan, a, nunca te dicen, a, anda a pensar en esto, pero con alegría, ¿no? Qué no, bueno, siempre. ¿no? no? papá. Sí, no, totalmente. ¿no? Nunca te dicen, bueno, ¿por qué no pensamos esto? Y, y, y con alegría, como diciendo, qué lindo que es pensar. Pero no, no pasa, no. Generalmente se asocia el, el, el pensamiento, con lo adulto, la reflexión, con lo serio con, lo serio, con lo pesado, con la obligación, ¿no? con, hasta con el sufrimiento. Claro, me están deteniendo en, en mi vida, que yo quiero vivir y quieren que me ponga a pensar y qué cosa tediosa. Y nada que ver. No, no, y no hay nada, nada que, ver. que ver, pero está esa imagen. Y justamente ¿no? en la, en, en la filosofía si uno... Se, se plantea esto, ¿no? La, la imagen de, de, del, del filósofo, la imagen de los filósofos, uno siempre eh, encuentra ese estereotipo también, ¿no? No, no encuentra, no, no, uno no se imagina un filósofo así en, en, en, en medio eh, de, una, de un disfrute con los amigos, charlando, riéndose sino que siempre uno tiene la imagen del filósofo ahí el tipo serio ¿no? entre, entre los libros así con un gesto severo con un gesto grave no eh, siempre con esa, esa mirada también del, del filósofo como alguien que bueno, debe ser ¿no? melancólico, sufriente debe estar pensando todo el tiempo y quemándose la cabeza y hasta pasándola mal ¿no? De todas esas características que uno a, asocia a los filósofos porque en general eh, tenemos como esa está construida esa visión de que el pensamiento es algo serio gracias ahora sí porque ahí ese sí punco bien ahí lo moví ahí está eh, ahí, ahí está. lo tenés. muchas gracias bueno que el pensamiento es algo es algo serio y es algo pesado y que mmm, el filósofo no se ríe claro. ¿no? o se ríe muy, muy muy poquitito y que incluso esto no la, la, la gente que se dedica al, al, al, al conocimiento en sus distintas vertientes no eh, no se ríe, o se ríe poco o en todo caso la risa pasa por un lugar completamente ajeno a, a su disciplina no ¿qué hace el filósofo? bueno, estudia, lee, piensa discute, debate, argumenta reflexiona, busca, llegar a la profundidad de las cosas pero no, no se ríe o se, se ríe pero fuera de su trabajo y un poco la. bueno, un poco no, la nota en sí habla habla de eso, ¿no? De esa imagen del filósofo. Y yo me, me atreví, cometí la, la osadía, ¿no? Vamos. La osadía, sí, porque esto eh, no, no se lo robé a nadie, sino que me pareció una, una, una buena ocurrencia. De pensar que, que la risa también es un, un origen de la, de la filosofía. Nosotros he, hemos hablado como de los famosos tres orígenes del filosofar que, que, que planteaba Jaspers y que quedaron como, eh, como parte casi que de la, de la base teórica de, de la filosofía y de cuando se enseña. Y se habla de cómo el asombro nace la pregunta, de la duda, eh, nace la revisión de lo conocido de las situaciones límites, las grandes preguntas existenciales, pero se me ocurrió decir, y bueno, puede ser que haya un cuarto origen del filosofar, que es la risa, ¿no? Que justamente el humor que parece a veces tan lejano a, a la imagen de los filósofos puede convertirse también en un móvil que nos hace filosofar. Que detrás de un chiste, detrás de, de una broma, detrás de, del sarcasmo, eh, bueno, también hay un gran material y una gran muestra de, de inteligencia. Sí, además, eh, a ver, eh, una de las cosas que por suerte los eh, profesores de filosofía jóvenes como él y, este, y todo un grupo inmenso, lo que tratan primero de bajar al profesor de filosofía de ese sitio y también abrirle los ojos de que en realidad todo el mundo hace filosofía. Todo el día, porque básicamente se trata de, de analizar, de, eh, de hacer propuestas, de hacer comentarios sobre qué? sobre la conducta humana. Porque no es otra cosa que eso. Es Está todo el día mirando la conducta humana. Y entonces, eh, eh, Tomás, claro, el profesor de filosofía, ¿qué hace? Y se forma. Entonces estudia eh, este, todo, el, todo el pensamiento que se ha desarrollado. Este, durante muchísimo tiempo pero siempre el, el, el ser humano de ese tipo de cosas mucho no cambia entonces este, lo que pueden aparecer son personas que digan, uh mirá, este está aportando un nuevo ángulo para mirar este, lo mismo y ahí uno puede descubrir cosas que aparecen que no se veían viste. y eso está, eso está muy bueno exactamente está. y yo creo que a, ahí la, la risa el, si se quiere, el humor ocupa un lugar eh, de, de importancia. Eh, ¿Por qué? Porque la risa tiene una, una característica muy importante que es un poco esto de, de, de aligerar ¿no? la, las situaciones, ¿no? de, de alivianar. ¿Y qué sucede? Bueno, el alivianar uno también lo, lo, lo puede pensar, ¿no? Como esta forma de quitarle peso a las verdades establecidas o a, a los valores dominantes. Hay ¿no? un filósofo eh, que también hemos nombrado mucho, eh, alemán, Friedrich Nietzsche, que justamente decía que la te... risa. Mire, ¿no? qué eficiencia. Ahí lo tenés en pantalla. Muchas gracias. Que la risa era una invención de, del hombre, ¿no? Eh, que servía para justamente sobrellevar ¿no? lo, lo trágico y el, el, el sufrimiento de la existencia. Es decir, que el ser humano había inventado la risa porque necesitaba reírse para justamente poder afrontar la vida. De hecho, los, ya los, los primeros filósofos, eh, por ejemplo, bueno Aristóteles escribía sobre la comedia y sobre la tragedia, eh, y, y pensaba justamente en cómo la, la, la comedia, el humor, ahí tenemos a Aristóteles, cómo el humor, cómo la, la risa eh, nos servía justamente para quitarle ese peso terrible que tienen las situaciones, quitar el sufrimiento, el, el dolor que nos producen eh, las diferentes vivencias que vamos atravesando y que la risa tiene una finalidad terapéutica, por decirlo así, ¿no? Es decir, nos permite transformar o, o transmutar aquellas cuestiones eh, dolorosas que nos, a ver, nos, nos deterioran, nos agotan, nos entristecen. ¿no? Nos bloquean. Nos bloquean, exactamente. Nos reprimen, no, nos limitan. Y a partir de la risa y, y de la funcionalidad que tiene el, el humor, bueno, quitarles ese peso, esa carga, para justamente convertirlas en algo vital y Nietzsche subrayaba mucho esta idea justamente de que la risa tiene que ver con una expresión de, de lo vital, ¿no? de, de las fuerzas de la existencia porque esas fuerzas de la existencia implican la creatividad del ser humano ¿no? la capacidad de crear nuevos sentidos y la risa es un vehículo para crear nuevos sentidos, para sacar las cosas ¿no? de, de su significado cotidiano ¿no? de su sentido común, de, de su obviedad de su naturalización y hacerlas estallar, partir de algo que vemos todos los días y que no nos genera nada y entender a través del humor todo lo que implica, todo lo que hay por detrás de esto. ¿no? O sea, la risa también no solo eh, tiene, es terapéutica porque no solo nos hace sentir mejor y nos aliviana la existencia, sino que nos permite ver la existencia con, con otros ojos. Y eh, me acuerdo, del, de acordándome del humor, no, mejor dicho, está mal usada la palabra acordándose, en realidad me estaba acordando de Charles Lapli, eh, Chaplin, sí ¿no? Sí, eh, sí. sí, porque él en su momento eh, este, eh, hablaba mucho sobre conducta humana y sobre lo que no se hablaba, entonces en sus personajes aparecía como un hombre común, que, tenía, que estaba siempre era perseguido por la cuestión punitiva de las ciudades, o sea, aparecía el policía que lo perseguía, sí. o eh, eh, personas rústicas, rudas, este, que querían llevarse algo por delante, o como cuando lo, lo personifica y se burla de Hitler también. Este, o, cuando, o, este, o en la otra, cuando pone, eh, si contrapone su cuerpo y hay un gran engranaje, vieron esa película. Claro, en tiempos modernos, el bueno, tiempo, el moderno, gran dictador, hay... tiempos modernos, que son. Entonces, pero joyas. él te hace, te mete en la profundidad eh, y en la gravedad de algunos temas usando el humor. Usando el humor, es, netamente. Exactamente, y, y termina eh, teniendo ¿no? una, una capacidad de síntesis, una capacidad de explicativa porque además, como abriendo el juego, que termina llegando, eh, a ver, muchísimo más rápido, si se quiere, hasta por ahí de forma más eficaz, a la mayoría de las personas, ¿no? Eh, a ver, de hecho es muy, a ver, es muy común, eh, Tiempos Modernos, que es ese, ese clásico de, de Charles Chaplin, que está muy bueno que lo menciones, es un clásico que se utiliza en, en, en las escuelas, en las universidades, para, para explicar el fordismo y la sociedad industrial eh, eh, y, y, ¿y por qué? bueno, porque desde el humor eh, plantea una crítica que quizás sintetiza toda una serie de ideas que por supuesto es, están planteadas teóricamente pero el, el, el humor lo hace mucho más cercano claro. y entonces te, te permite jugar y, y trastocar ese sentido que imagínense el sentido que tenía no la, la línea de montaje, la fábrica el engranaje o mismo el dictador, eh, pero jugando con eso, y la risa tiene que ver con el juego. Claro. Le quita ese dramatismo o ese peso, ¿no? Eh, le quita esa, ese lugar común y se burla de eso. Y en esa burla, en esa risa, es que nos permite pensar otras posibilidades. No sé si viste la, la película o, o si leíste el libro, también hablando de, de, de películas, el, el nombre de la rosa. Sí. Ah, que lo es tengo. un clásico. Yo he visto la. Eh, no he leído el libro, pero sí he visto la, la, la película. La película, que es un clásico ahí protagonizada por Sean Connery. Me voy a tapar a mí mismo. Bueno, estoy, per... estoy oculto detrás del, del, del nombre de la rosa. Bueno, le desean Connery, así que de última. ¿Viste? Le traes... y me pongo una capita, o sea, después. es como que. Te, te, estás reemplazado por alguien claro, vale, vale, imagínate los y con la capita así, así le limpio el vidrio bueno, el, el nombre de la rosa no sé si vieron la, la película, también es como un, un clásico, se utiliza mucho en, en, en la educación o sea, secundaria, terciaria universitaria ¿no? ahí va un hombre, está buena esa película perdón, te interrumpa porque sí. la síntesis sería, mandan a un hombre de prestigio ¿no? como es este hombre que va a investigar Ahí al, al monasterio Exactamente, es, y, sí. y tiene que ir a investigar A una institución Que está comprometida con eh, Este eh, ¿Cómo se llama? Como la letra esa de, de Sumo eh, eh, Que no se pueden hablar De ciertas Las cosas, cosas ¿no? Está está cierto, la, Que no se clase. pueden hablar de ciertas cosas O que estaban rodeados De viejos vinagres viste Parafraseando <ríe> letras de rock and roll y lo mandan un hombre con prestigio que cuando empieza a acercarse y acercarse alguna amenaza también tiene. Exactamente. Este, a él, a él lo, lo envían a investigar un crimen, ¿no? Una serie de crímenes que, que suceden ahí en la, en la abadía. Uh -huh. No me acuerdo el nombre. Más o menos es en los finales de la Edad Media. Eh, la película... son la verdad que hace mucho que no la volví a mirar. O sea, la, me acuerdo que la vi en la, sec en la secundaria. Yo no volví a ver la película. El libro es excelente. Es una novela clásica de Humberto Eco que eh, te muestra... Eh, a ver, cómo... Ahí está Humberto Eco, Vete, que es paz, hice, descanso. Decime que hice bien los deberes. Perfecto. <risa> que muestra cómo, cómo era la, la mentalidad ¿no? de, del mundo medieval y va, y va narrando también como ese quiebre que, que va a llevar al a renacimiento y a la modernidad. ¿no? Y es una obra que está cargada de, de referencias filosóficas. Y de hecho, yo bueno, tuve la, la oportunidad de leerla. Digamos, estaba obligatoria en la, en la Cursada de Filosofía Medieval. ¿No? Eh, porque servía para conectar muchos temas de, de la materia y justamente el, el argumento de, de la película tiene que ver ¿no? el, con el, el tema del miedo ¿no? el tema de la autoridad de la obediencia y el tema de la comedia ¿no? y justamente hace todo un planteo en torno a, a las obras perdidas de la comedia de Aristóteles ¿no? de qué tan peligroso puede resultar el humor ¿no? justamente en el desafío de la autoridad. Es decir, podemos decir, bueno Totalmente. el humor político. Bueno está el, está el ejemplo, volviendo a Charles Chaplin, en determinado momento en el mismo Estados Unidos, a él lo empiezan a perseguir. Como diciendo sí, está, todos nos reímos, que esto del otro, pero me parece que tocó algunos temas espinosos, eh, dirían lo del poder, ¿no? Y en determinado momento él lo empiezan a hacerle la la, la la persecuta, además de acordarnos ya de lo que es la comedia, el humor y la actuación de todo lo que fue la época del macartismo en Estados Unidos y cómo se ensañó con directores, autores, guionistas, actores que los acusaban de comunistas, básicamente sí, sí, de sí, comunistas, sí, sí. porque decían, pará, lo que usamos las imágenes para... Para tejer cómo se piensa en el mundo somos nosotros, ¿no? Junto con The U.S. Army, dice, no, ustedes, usted, no pueden usar eso. Exactamente, bueno, y hasta uno puede pensar el, el, cuál es el lugar de, del humor político claro. en, en Argentina. En La ¿no? dictadura estaba eh, absolutamente prohibido y uno recuerda y le hace los honores por todo lo que nos brindó la revista Humor. Mm. Es decir, que se empezó a animar, a hacer cosas y a decir un montón de cosas este, y, los, y los distintos dibujantes este, que habían eh, eran espectaculares y nos daban como una bocanada de aliento, es decir, este, para seguir adelante que, bueno, era una cuestión de tiempo, de qué se podía buscar para derrotar la dictadura y para traernos... A la libertad y a la democracia, pero la revista Humor era algo que todos queríamos ir a, a buscar en determinado momento. Excelente, sí, la verdad que era una. ¿Hice bien en esa recordación? Perfecto, muy bueno, sí. Y fíjense, fíjense cómo, el, cómo aparece el, el humor y, y la risa en tantos lugares de, de importancia, ¿no? Cómo justamente tiene. Eso se me ocurrió recién, por eso no tengo la tapa, una tapa de la revista Humor acá para ver no, qué le va a hacer. Pero. Pero ahí tengo poder? tiempo para buscar mientras vos hablas. Si querés buscarla, buscarla, si no te va a parecer. Entretenerme a la gente, nene. Dale, y este... dale. Claro. No, el, el humor político, el humor social, ¿no? Todas las la formas distintas que, que te toma el humor. Obviamente que también uno puede hablar de, de humores que bueno, son totalmente condescendientes a, a determinadas situaciones, u, u, humor que tiende a justificar el lugar del opresor, o humor, humor violento, ¿no? de muchas formas, por supuesto. Pero fíjense que entonces el, el humor y la risa no son algo trivial, no son algo baladí, como se dice, sino el lugar fundamental que tiene en, en la vida humana. Y eso es lo que me, me interesaba destacar en, en, en la nota, con estas diferentes menciones, porque eh, en Nietzsche el humor tiene que ver con una actitud ante la vida, eh, una, un estilo de vida, ¿no? una forma de, de pararse y de, de, de posicionarse an, ante la realidad. Sin humor podríamos decir que, que la vida sería un, un error, ¿no? sin humor casi que la vida no tendría sentido. Porque buena parte del sentido de las cosas tiene que ver con esa posibilidad de reírnos de ella. ¿no? Eh, lo veo ahí a Marcelo buscando el... Sí, dime cuándo está, ¿eh? Ya, ya, vos, estira, estirame, estirame. Estamos, la, el, como que le dicen, eh, los tiempos en la, en la televisión son, son crueles, pero ya estamos, estamos llegando. ¿eh? Estamos llegando, estamos llegando. Mm. Vos no te preocupes que, mira yo me voy a tapar a mí mismo. Y justo hablando de... La revista humor y de, y de dictadura. Justo hablando de revista humor y de dictadura, mira lo que si lo saben no canta. Si lo saben no cante. Osvaldo Bayer, mira habla de Osvaldo Bayer ese número, este y ahí mostrando a los, a los distintos bigotudos. Este fue el último, este general que aparece ahí, ahí abajo de todo fue el último. Él entregó entregó el rosquete, podríamos. Ver decirle a los milicos o sea, y allá hay uno que está vestido como si fuera no sé quién es este, pero está vestido como si fuera un SS de sí, eh, la esvástica y todo sí, sí, con todos los chiches bueno, que eran eran eso directamente. Eh, hoy, día 21 creo que dentro de ¿cómo es que se llama este, este canal de televisión? yo ya se los digo eh, Prime Video hoy empiezan a pasar la película Argentina ah. 1900 este, 85 85 para el que no la vio para el que no la vio la yo, no, yo no la vi, así que pensé que me voy a tirar de cabeza este para, para poder para poder verla. Así que estábamos bueno, con el tema del humor, bueno eh, recordamos a la revista que hablaba. Y dicho decía que el, el el humor era parte no solo de este síntoma de buena salud, eh, sino que incluso hacía posible la superación de lo humano. ¿Y por qué? Porque bueno, él, él pensaba justamente al ser humano, eh, metafóricamente, si se quiere, como una especie de camello que va por la vida arrastrando, ¿no? Todas las cargas del pasado y las ideas establecidas y los deberes de la sociedad y las imposiciones de la cultura. ¿no? La mochila que le decía. Va llevando hoy la mochila día. que nos va haciendo esa joroba. Hay que, hay que jornada. Por la cual vamos arrastrando, ¿no? Claro. Y que justamente, ¿no? La, la, la risa tiene que ver con eso, con sacarse todos esos pesos de encima, ¿no? El, el, el filósofo del futuro decía él que él, él lo emparentaba, lo hemos hablado, con, con la figura de los niños, ¿no? Tenía que ver justamente con, ese, con esa especie de, de, de juego con la vida, con ese juego con los conceptos, con esta cuestión de, de la creatividad. Yo, sin la risa, digo, sí. sin, sin, sin la risa, no habría esta posibilidad de superar, ¿no? Imagínense que. Todo, todo, todo lo pasado eh, sería una carga insoportable. Todo lo existente ¿no? sería un peso muerto. no Imagínense, eh, solo la risa es lo que eh, hace posible la, la superación del humano y hace posible eh, el, el reírnos de nosotros mismos, sobre todo. no en, Entender que, a ver, nada es tan serio y nada es tan trágico que no puede pensarse de otra manera. Y la risa Justamente nos permite hacer eso. También yo pensaba en algunas en algunas personas, en, en general, ¿no? En general, que digo, a veces eh, eh, recién se me ocurrió pensar que la risa es como la llave que logra destrabar la puerta, porque inclusive uno ha visto o le ha pasado que en muchas situaciones uno se, se hay una situación sobre la cual vos arrancás riéndote. Y de repente de la risa pasas al, al, al, al, a la lágrima, sí. pero no de tristeza, sino porque te, te descompone lo estructurado que estás, te abre, te relaja y la persona empieza a fluir en sus sentimientos, Exactamente. sea cual fuere. Porque obviamente que no es que le vamos a decir a la gente, si sí, te reí solamente risa, la lágrima es contradictoria. No, vos. Sí, mira, con tal de que sientas algo real, te permito que sientas lo que quieras sentir. Exactamente, y fíjate que, que, que cerca que está la, la risa del llanto, ¿no? Eh, que en general solemos pensarlo como, como opuestos, y, y en realidad se puede pasar de una a la otra, ¿no? Eh, y así, ¿no? Como decía el famoso poema que, eh, que está la, la versión de Jaime Rossi y el Canario Luna. ¿Reír llorando? ¿Reír ¿no? llorando? Uh, eso, que eso. como pasamos de la tragedia a la comedia, de la comedia a la tragedia. Este me quiere tocar ¿no? el corazón, pero yo no voy a... Y como hay personas que lloran a reír y, y personas que, que ríen claro, llorando, ¿no? Claro. Bueno, eso habla de, de, de lo cercano que en realidad es la, lo, lo trágico y lo cómico, ¿no? Eh, creo que Woody Allen tenía una, una, una famosa frase. Está bueno, perdona. Sí, porque me hiciste acordar de algo, me, me, me, me tironeaste, reír llorando. Porque hay situaciones donde la gente vive eh, eh, situaciones de la vida cotidiana, la injusticia, no le alcanza la plata, se siente miserable, que esto que el otro. Y entonces, de repente, el, el, el murguista, ¿no? pues, eso está cantando en un ámbito de murga, dice, reír llorando. Te estás riendo, pero en el fondo. Sabes que te estás riendo de algo que te produce en tu vida cotidiana una tremenda amargura, pero de alguna forma se lo tenías que decir al público. Exactamente, sí. Y ¿Entendés? es que ese es, y eso es el, lo, lo importante de la risa como, como vehículo de, de expresión. ¿no? Disculpe la interrupción. ¿Cuántas cosas a, través, a, tra, no, a través de la risa eh, se expresan eh, mejor o bueno, es lo que decías, se expresan de otra manera que permite otro tipo de llegada? Eh, yo te decía esto de, de lo cercano que está la, la, la, lo cómico y lo trágico. La claro. frase de Woody Allen que decía que la, la comedia era tragedia más, más tiempo. ¿no? Cuando uno se corre de ese momento donde parece que todo es un desastre y que el dolor es inmenso y hace como ese proceso de duelo, se empieza a poder reír de eso. Por eso la, la risa tenía esta connotación eh, en, en la filosofía de Nietzsche de apertura hacia el porvenir porque tiene que ver con poder tomar distancia ¿no? de, de, de la culpa, de remordimiento, de rencor, y claro, ¿no? usarlo para proyectar hacia adelante. Entonces la, la risa tiene una, con, es vital, ¿no? y esa es la, esa es la clave. ¿no? Sin, sin risa no seríamos humanos, y la risa es no solo lo que nos humaniza, sino lo que nos permite como, superarnos. Y también se me ocurre pensar, ya me estoy metiendo, me van a llamar psicólogo, y si me decían, te estamos esperando en la esquina. Eh, por lo siguiente, me parece que la risa eh, funciona dependiendo de. Entonces, yo digo, por un lado, la risa te sirve para hablar de cosas que te pasan, para desmitificar y bajarle el tono a aquel que adustamente, por ejemplo, te quiere meter el miedo, entonces vos a respondés con el humor mm. y lo estás desmitificando. Pero, tan, pero eso dependiendo de que más o menos tengas los patitos en fila porque si no tenés los patitos en fila, hay muchas situaciones donde hay gente que ha hecho cosas este, no buenas para los para el, para el colectivo este, que lo que hizo cuando actuaba, se, se transformaba en una especie de caricatura mm. yo voy a poner el caso de Menem Menem para mí era una caricatura ¿por qué? porque porque veo de tipo que jugaba al básquet, que hacía esto. Uno tenía de físico, uno, no importaba nada. Hacía esto, andaba en un, andaba y dejaba sí. como que la gente lo gastara. Pero el problema es que luego lo reelegían. Entonces habían muchos patitos que no estaban en Sí, pero porque y ahí también por era una estrategia con, contra, de. Bueno, de, pero, sí, sí, de manipulación, haciendo, por supuesto. Está haciendo espejo con, con gente que no está viendo la cosa con claridad porque estamos pagando hasta el día de hoy. Es sí. decir, por. Aquella eh, dificultad de ver un poco más allá Totalmente. de eso que parecía gracioso. Totalmente, y es que también el, el, el humor claramente es utilizado por, por, el, por el poder, por la autoridad, justamente también para sostenerse en ese lugar. Claramente, yo decía, no todas las formas de humor son iguales, ¿no? Eh, siempre también hay un humor oficial, un, un humor alentado desde un lugar. El humor que lo permitido. que hace eh, Sí, que, que, que es el que reproduce un estado de cosas, ¿no? Pero, digamos, también el ser humano tiene la capacidad, por suerte, de reírse de, de su humor, quizás justamente de la ironía y del sarcasmo, para correrse de, de, de ese lugar y, y, y poder a ver, vivenciar y pensar. Y vislumbrar las cosas de otra manera, muchas más cercanas a la realidad. Uno siempre encuentra, y imagínense que hablamos de la dictadura, uno encuentra el, el humor oficialista, ¿no? Y el tipo de mensaje que se daba. Por ejemplo, me pienso en estas películas, Palito Ortega, lo eh, eh, mismo. Era, uno, era, uno etcétera, las piensa en la época, sí. ¿No? Y, digo, eh, y uno las piensa y el, el tipo de humor que daban, y así un montón de otros programas que, que, que usaban el humor. Eh, Está bien, quizás algunas personas servían para escapar de la realidad, pero el, el problema era escapar de la realidad y no modificarla. Entonces terminaba generando esa reproducción de, de, de la violencia y de la injusticia que se vivía. Bueno, por supuesto que este es humor. Digamos, quizás el, el, el, el humor, el verdadero humor tiene que ver con, con poder reírse de esa situación y, y ver qué hay detrás de eso. Pero el humor siempre está ahí dando vueltas y esa me parece que es la clave, ¿no? Y justamente, ¿no? Eh, como que quiero cerrar un poquito no con la anécdota que, que aparecía ahí en, el, en, en la nota. Porque yo la primera vez que me enteré yo pensé que me estaban haciendo un chiste, ¿no? Pensé que me estaban haciendo una joda. Eh, pero parece que resultó cierto, ¿no? La, la historia de, del, del filósofo que se murió de risa. no A ver, estamos hablando... ¿De este señor? Sí, de ese, justamente que ahí se lo ve muy serio en, ¿no? en, la, en, la, en la escultura que le hicieron. Eh, que es Crisipo de Somos, que era un filósofo estoico, eh, aproximadamente vivió en el siglo 2 II o 3 antes de Cristo, ¿no? Y que se cuenta que el señor murió de risa. Así literalmente, ¿eh? no en broma ni simbólicamente. ¿Por qué? Porque cuenta que él era bueno, él era un buen amante del vino. Eh, era amante de, de los banquetes también. los filósofos griegos les gustaba celebrar. Y resulta que un día en, en, en los Juegos Olímpicos. En, en la época de los Juegos Olímpicos. Resulta que vio ¿no? un burro comiendo higos. Así. Un burro comiendo higos. Como el de la, en la imagen de portada de la nota. Y... Bueno, a él se le ocurrió estaba un poco bebido y entonces se le ocurrió hacer un chiste y dijo ¿no? Cuenta eso las fuentes de, de la época de Diógenes Laercio, que, dicen era, que es... era el biógrafo de los filósofos claro. ¿no? Eh, dicen que Crisipo, bueno tiene un chiste, dijo bueno, ahora eh, denle una copa de vino al burro para, para limpiarse los higos ¿no? Y una pavada, por supuesto, una ocurrencia. Pero se empezó a reír tanto, ¿no? Se cuenta que se empezó a reír tanto. De... Ahí pusimos la imagen, el dibujo que Perfecto. se hizo sobre lo que él había imaginado o visto. Exactamente. Y cuentan que se empezó a reír tanto, pero tanto, se tentó de una forma tan, tan, tan extrema que empezó a perder el aire y cayó al suelo. ¿no? Y aunque lo quisieron ayudar... ¿no? Eh, empezó a sacar espuma por la boca y se murió asfixiado. Uh. Se murió, por eso digo, es conocido como el filósofo que se murió de la risa. Y me gusta la, la anécdota, ¿no? no es que me gusta que se haya muerto, pero me gusta la anécdota porque, digamos, habla un poco el sentido de lo que les decía antes, ¿no? Que es tan cerca a veces está ¿no? lo cómico de lo trágico, ¿no? la comedia de la tragedia, ¿no? la, la muerte de, de la risa como, como lo vital, que a veces pasar de una cosa a la otra es un segundo cuando a nosotros nos parece que, que son cosas irreconciliables. Y en realidad que no existe ¿no? Eh, la muerte sin la posibilidad de reírnos de la muerte ¿no? y no existe el, el mal también sin poder sin la posibilidad de reírnos del mal, y que el hecho de aprender a reír de las cosas quizás a veces no, nos ayude un poco más a sobrellevar la, la, la vida con su dureza y su a, a, con todas sus aspere, asperezas y rigideces, pero que aprender a reírnos un poco de eso nos hace sentir mejor y nos hace vivir mejor. Y quizás, bueno, la vida no sea tan trágica como parece, si sabemos ponerle un poco de comedia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este Y eh, ha estado entretenido porque yo no sabía por dónde venía, porque la nota uno cuando la edita somos medio torrante, uno lo lee así por arriba, ¿no? Primero estás editando, lo lees medio por arriba, pero como tenés que diseñar, en realidad eh, yo le digo que es un muro de ladrillos el texto, ¿no? Entonces lo miro, que ocupe las dos columnas que tiene que ver, lo había leído por arriba, pero no tanto, pero ahora escuchando... Al caballero entiendo todo, entiendo por qué la imagen del, del burro comiendo este, comiendo en una higuera y, y, este, y demás. Por supuesto que uno tiene que, que desmitificar las cosas. Que las cosas dependen, eh, dependen de uno en, en situaciones complejas y en situaciones más relajadas. Por lo común lo que uno vive siempre son este, situaciones que van encaminándose a derivar en, en cuestiones más más complicada, ¿no? Y son momentos más reducidos aquellos donde uno está así más relajado. Quizás lo que, lo que importe para que uno tenga humor es hacer lo que uno quiere. Cuando vos haces lo que uno quiere, estás ocupando mucho tiempo. En el caso tuyo, que sos profesor y licenciado este, en filosofía, este, supongo que eh, a vos te gusta lo que estás haciendo, entonces eh, no, no, no te genera problemas. No, y, pero y también el, el humor igual siempre... Pero el humor también sirve para, para alivianar. Porque a veces Más bien, uno puede humor. estar enojado y... Por ejemplo, me gusta una, a ver, una forma de humor actual que son los memes. Entonces uno sí, quiere expresar a algo que lo uso, ¿no? Y uno quiere eh, expresar una idea o una situación y hace un meme. Y es una manera de hacer como esto de la, la catarsis y el poder expresar una situación que, que en el fondo es dolorosa, pero de una manera agradable y que genera genera risa, ¿no? Entonces también está ahí el, el, el humor. Bueno, eh, nosotros nos vamos, este, damos por concluido con una risotada. <risa> esto, esto que hemos hecho el día de hoy, mejor dicho, que hace él, y que yo tengo la inmensa suerte de poder acompañarlo, escucharlo y aprender. Este, así que me veo con una sonrisa, además, porque son temas que a mí me interesan. Y, y le proponemos a usted que también diga, bueno, ¿de qué cosas me puedo reír de mí mismo? ¿No? Eso estaría bueno. Estaría bueno, también sí, fin de, sí. ¿De qué cosas te puede reírse de usted mismo y también de sus hijos? Y de sus hijos e hijas ado sí. adolescéntricos. Pero sobre todo de uno mismo. De uno mismo porque mismo... reírse del otro es muy fácil y a veces no no, no aporta mucho y en cambio aprender a reírse de uno mismo yo, por ahí terminás poniendo un canal de te, un, este, un programa de televisión como Tinelli que se reía de lo demás así que por qué no y viste cómo, cómo lo lucraba y viste viste también lo que, lo que generaba no claro y, y, y lo que y lo que generó cu culturalmente eso no como ese ese permiso ese aval de bueno sí si vamos a reírnos del otro tal el, no nos importa no complicado complicado pero saben pero volvamos porque él, él me Por la pudrió esto de porque de... dijo una gran verdad y me la pudrió me la pudrió ¿qué le pasa? volvemos a lo que yo le dije más allá de la razón que él tiene pues tiene toda la razón es decir a ver en qué cosas podés reírte eh, vos mismo vos mismo vos misma este y, y de eso sacarle ventaja entre comillas es decir, una ventaja positiva, es decir, me tengo que relajar, tengo que bajar un cambio. Sí, la verdad, mira me miro al espejo y escuché tal cosa. A ver qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede hacer. Y también, primero de uno, y después de aquellos personajes tan adustos y todo que vamos a decir, bueno, mirarlo como, como si fuera un cómico que te está hablando, es decir, para saber hasta qué punto es serio lo que te están diciendo, <risa> claro. No estaría sí. mal. Gente, ahora él cambia la cámara para que se despida de ustedes. Yo me despido y los vemos la, la semana que viene acá en Filosofía en Construcción que estamos transitando esta tercera temporada. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todos los seguidores de La Hora de Burlingame y de este segmento de es Filosofía en Construcción. Gracias por estar ahí. Hágale caso a Marcelo, ríase de usted mismo. ¿no? Y Espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima con otro programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya nos vemos. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. chau.